Hola a todos y todas. Eh, ser un ser humano quiere decir cometer errores. Eso es lo que implica. Y una vez cometido este error forma parte de nuestra historia personal, eh, impacta lo que somos y deja en nosotros cierta huella. En el budismo, esta huella se llama karma. La manera invisible en la que quedamos impactados y bordeados y en cierta forma por nuestras acciones eh, tiene este nombre, karma. Y los, las acciones que generan eh, sufrimiento, que lastiman a otros, eh, son lo que consideramos karma negativo. Y lo que beneficia a otros o a nosotros mismos eh, se llama es lo que consideramos karma negativo, karma positivo. Y ya que somos seres humanos y hemos cometido muchos errores, hay una pregunta muy fundamental. ¿Qué hacemos con todas estas huellas en nuestro ser que nuestras acciones han, que han dejado? ¿Qué hacemos con, con la historia personal que tenemos? ¿No? Sobre todo a través de lo que hicimos que, que quisiéramos no haber hecho. Y una tendencia muy común, muy muy común y muy dañina para nosotros es la tendencia de sentirnos culpables. Y en este contexto, una diferencia entre culpa y una actitud eh, sana, saludable, sabia de sí arrepentir a errores, pero no pintarnos y ahogarnos en culpa. Es una distinción importante que vamos a estar explorando en esta plática. Y la pregunta que quiero explorar es... Eh, ¿Qué hacer con respecto a los errores? Y en términos budistas, ¿cómo purificar el karma negativo? Y dentro de las enseñanzas que el Buda nos dejó, hay instrucciones muy puntuales, muy claras y muy sencillas que forman una metodología para eliminar, realmente eliminar y purificar el karma negativo que ya hemos generado. Y hay una historia eh, de la vida del Buda donde hubo mucha creencia en aquella época que se podría hacer acciones físicas eh, o, o externas y con esto uno iba a purificar karma negativo. Un poco como la idea de que no Pasar por eh, austeridades físicas, ¿no? o, o flagelarnos, o acciones externas nos iban a purificar, iban a purificar la mente. Y en esta historia el Buda fue a la orilla de un río sagrado, donde la gente de aquella época, que eran en lo que se, se considera hindú, eh, el Buda fue con ellos y viendo que estaban haciendo una práctica que según su creencia iba a purificar su karma, que era sumergirse ¿no? como un bautismo, pero como un acto de purificación en los aguas del, agu del río sagrado. Y viendo lo que estaban haciendo, el Buda tomó una vasija dorada muy hermosa y la llenó con excremento y fue con ellos y estaba tomando el agua del río sagrado y puliendo el exterior de la vasija dorada llena de excremento y eh, inició una conversación preguntándole al eh, al, eh, al practicante, el asceta o, o, o practicante hindú, ¿usted qué hace? Digo, me, estoy purificando mi karma negativo sumergiéndome en este agua. Y le preguntaron al Buda, ¿y usted qué hace? Y explicó que yo estoy haciendo purificación, eh, limpiando con el mismo agua eh, esta vasija de excremento. Y, no, quizás con asco, quizás con horror, quizás con risa, le dijeron, pero nunca, esto nunca va a limpiar el interior de la vasija haciendo lo que usted está haciendo. ¿Cómo lo quiere limpiar? Y el Buda le comenta al Señor, tal como usted lo dice, yo le pregunto, ¿cómo piensa limpiar el karma? que uno tiene en la mente, sumergiendo el cuerpo en un río sagrado. Y esto fue una enseñanza muy vivencial que nos indica que la manera de limpiar karma negativo, que es algo que queda en nuestro ser, en el continuo mental, en la conciencia, alma, como lo quiere llamar, ¿cómo podemos afectar esto manipulando cosas? que existen en otro nivel, otra modalidad. Y cuando eh, contemplamos qué podemos hacer para purificar karma negativo, la respuesta eh, es oponer en el mismo nivel el karma negativo con su opuesto, con algo capaz de deshacerlo. Y básicamente para hacerlo eh, tenemos eh, varias opciones. Todas las opciones tienen que involucrar la mente y llevarse a cabo principalmente en un nivel mental, pero dado que karma también se puede generar con acciones verbales y físicas, podemos incluir un elemento físico y verbal, pero principalmente donde el karma queda dejado es en el en nuestra, en, en lo que es mental, ¿no? El karma no queda, no, no, el cuerpo no queda marcado con karma, eh, excepto que la mente afecta al cuerpo, pero donde reposa el karma es en este nivel mental, en un repositorio mental, por así llamarlo. Y una opción que tenemos es como inundarnos con karma positivo. Y eh, podemos contemplar que todas las acciones que hacemos a lo largo de la vida generan karma, todas las acciones intencionales. Si son, con, son hechas con una intención de beneficiar y benefician, listo. Si están hechas con una intención dañina de dañar, una acción, una motivación o intención negativa eh, generará eh, causas de sufrimiento, o sea, karma negativo. Y cuando nosotros eh, miramos toda la vida y en un contexto budista todas las vidas eh, que este continuo mental ha vivido, aunque no se recuerde, pero solo miran, miremos solo esta vida para no entrar en demasiado discurso teórico, Todas las acciones que hemos cometido nos marcan positivas y negativas. Y viendo la mezcla que tenemos en cualquier momento dado, va a estar compuesta de acciones negativas y positivas. Y un poquito como si contemplamos un charco eh, donde la composición es de mucho sedimento, si pusiéramos una enorme cantidad de agua prístina tal, tanto como para llenar un lago entonces aunque haya el, la misma cantidad de karma negativo está muy diluido vamos a seguir teniendo este karma negativo dentro de nosotros pero la proporción habrá cambiado enormemente así que una opción para liderar con nuestro karma negativo es de estar muy, muy conscientes, muy presentes y, y muy cuidadosas de estar hablando de forma benéfica, virtuosa, que quiere decir diciendo lo que es la verdad, diciendo algo que no lastime, que no son palabras duras, que no dividan la gente. ¿no? Y en cada ámbito de la vida, también con el cuerpo, este, podemos estar haciendo muchos actos de generosidad, podemos estar cuidando a otros, podemos estar ¿no? cuidando la vida, podemos hacernos vegetarianos, podemos generar todas las acciones virtuosas que se nos ocurran con una mente muy presente, con una motivación muy clara, muy vivida. ¿no? Y haciendo la acción de la forma más completa posible. Y de esta manera estaríamos haciendo algo con, respe con respecto al karma negativo. Pero el karma negativo quedaría ahí en nosotros. En otra proporción, pero sí presentes. Y cuando, cuando eh, contemplamos que mientras el karma negativo esté en mí, en algún momento cuando se haya evaporado mucho del agua o se había eh, haya usado mi karma positivo en disfrute o en tener condiciones positivas o abundancia, lo que sea, todavía voy a estar aquí con, ¿no? con este karma negativo. Así que ¿qué hago? Y ahí tenemos una metodología en eh, cuatro pasos que se llama los cuatro poderes oponientes o opuestos que oponen el karma negativo. Y para saber cómo funciona necesitamos saber un poquito sobre cómo se genera karma. Karma se genera con cuatro elementos y si cualquier de los cuatro faltan el karma no es eh, completo, no, no queda completo. Eh, y los cuatro son intención, eh, algún objeto, ¿no? Una intención que no, no, no interactúa con ningún objeto no, no genera karma. Y los objetos principalmente son los seres, pero también puede ser nuestro camino espiritual en términos más amplios. Así que karma se genera en relación con algún otro, ¿no? tercer es acción. Necesitamos hacer algo. Nada más tener una intención positiva de salvar a alguien ahogándose en una alberca, ¿No? Tenemos la intención, tenemos la persona ahogándose y no hacemos nada, no vamos a generar karma por lo mucho que quisiéramos, ¿no? Así que se necesita una acción, positiva, negativa o neutral. Y lo, el cuarto es de, de completar o concluir o, o como una consumación del karma. Y esta parte eh, asegura que no es que tenemos una intención, tenemos un objeto, iniciamos la acción pero después nos estremecemos o nos retiramos y no lo concluimos. Y la conclusión, a veces también sentimos esta satisfacción, he Hecho. ¿No? Y esta satisfacción puede ser muy maligna y muy benigna. Podemos lastimar a alguien y pensar, ¡qué bien, ya lo hice! ¿No? Y también podemos beneficiar a alguien y decir, ¡qué bien, lo hice! ¿No? Y en ambos casos estamos concluyendo esta cuarta cuarto elemento, ¿no? Y este otro elemento tiene un impacto si el karma en general es positivo o negativo y su peso. Lo principal es la intención. Si la intención eh, es de hacer algo que lastima, de matar, de decir una mentira, ¿no? Si hay un objeto, ¿no? y el objeto también afecta el peso de una acción, una, ¿no? dar, eh, dar eh, una aportación a una persona rica que quiere usar el dinero para drogas no tiene el mismo peso, que dar comida a alguien que tiene una intensa, intensa experiencia de hambre. ¿no? Acción, si hacemos la acción bien, si todo, si estamos, ¿no? si lo hacemos con cariño o si lo hacemos con menosprecio, esto también afecta el karma completo. Y finalmente, si, si, si regocijamos si nos sentimos satisfechos o si arrepentimos, esto también afecta el peso del karma. Pero una vez tenemos estos cuatro, el karma está completo. Está completo dentro de nuestro ser, en nuestro continuo mental, en la conciencia. ¿Mm? Y la, el elemento de intención es lo que asegura que tiene que estar en la mente. Acciones que no tienen una intención, como si, si por error estamos caminando y, y pisamos un insecto y ni supimos, esto no genera un karma completo porque la, la, la mente ni sabía, ni tenía la intención, ni participaba. La mente tiene que estar involucrado para generar karma y es en, el, en la mente donde queda dejado esta estas impresiones, esta huella de nuestras propias acciones. Para purificar algún karma negativo, necesitamos juntar cuatro pasos o cuatro poderes que oponen estos cuatro. Oponiendo la intención, oponiendo el objeto, oponiendo la acción y oponiendo la consumación. La manera de hacer esto, primero empezamos con lo que es último en la creación del karma. Podemos empezar con arrepentimiento. Y la actitud que aquí queremos generar es muy lejos de culpa. Y es clave que sea lejos de culpa. Cuando generamos culpa, esto impide que realmente estemos arrepintiendo. ¿Por qué? Si si si observas tu propia experiencia cuando nos sentimos muy culpables. ¿no? ¿Es esta sensación de ser fea, de ser mala, de ser un pecador, de ser horrible, de, de ser realmente feo? Esta sensación Dentro del budismo se considera una forma de odio, de aversión. Es una aversión dirigida hacia nosotros. Y odio y aversión tienen esta característica, según la, el análisis budista, que toman un elemento de la totalidad y lo sacan de toda proporción, exageran su su tamaño, su eh, impacto y toman este elemento de la persona o de un grupo y lo tratan como si fuera la totalidad. ¿no? Y detestamos todos los de tal y tal partido, todos los ricos o todos los de tal y tal grupo que, que detestamos. O todos los hombres o todas las mujeres o lo que sea. ¿no? Es una mente que que, eh, que toma algo, que, que es una parte ¿no? y, y elimina su contexto y, y lo trata como la totalidad. Con culpa tomamos un error, ¿no? un momento de, de falla de juicio o de un impulso negativo que descontrolamos, ¿no? un momento de ignorancia de emocionalidad, y tratamos esto como si representara la totalidad de lo que somos. Que sentimos que, porque en un momento, en un contexto, bajo estas condiciones, cometí un error, que puede haber sido un error grave, pero lo cometí bajo estas circunstancias con este evento mental o emocional llevándose a cabo dentro de mí y cometí este error. Pero negamos todo este contexto. Negamos o, o, o, o ignoramos todas las otras cosas hermosas que hemos hecho. Y tratamos este error como algo que nos pinta y mancha para siempre. Y cuando estamos en este modo de culpa, estamos detestándonos. En, en una forma que, que quizás no tiene sabor de odio o rabia, igual a veces sí, quizás tiene otro sabor, pero es esta, si miramos la, la estructura de esta actitud, es la estructura de odio, dirigida hacia nosotros mismos, lo cual es muy doloroso y, y finalmente insoportable. Y si miramos bien cuando tenemos mucha culpa, esta culpa muy fácilmente quedamos de repente invirtiendo y sintiendo resentimiento a otros. Proyectando el enfoque de esta actitud de aversión hacia afuera. Porque no lo soportamos tener adentro. ¿Mm? Y cuando sentimos mucha culpa, lo que solemos hacer es de repente empezamos a culpar a otra persona. ¿no? Queremos que, que el culpable fuera otro. Y, y empezamos a sentir que no, pero no fue mi culpa, fue de ella. Si ella no me hubiera tratado así, yo nunca hubiera hecho tal y tal cosa. ¿No? A veces cuando sentimos culpa por un error que cometemos, empezamos a realmente resentir otras personas que observaron lo que hicimos. Y si alguien señala un error peor. Y es esta, como invertimos la dirección del odio. ¿no? Con culpas hacia nosotros y después resentimos al otro. Y por esta, este baile entre culpo, culpa y resentimiento y por lo doloroso que es culpa, no queremos estar ahí, y por lo tanto, cuando solemos caer en culpa, es muy difícil mirar un error con ecuanimidad y generar la actitud sana de decir, esto sí fue un error, y, y, y si tuviera otra opción, otra eh, oportunidad, no lo repetiría. Y la actitud de arrepentimiento que necesitamos para purificar karma negativo, es un arrepentimiento cu cuya actitud es la actitud de alguien que se da cuenta que acaba de tomar veneno. O veneno. ¿Mm? Es una actitud de... No es una actitud de culpar. ¿No? Es una actitud de... ¡Ay no! ¿Qué hago? ¿No? Reconoce un error como un error. Y quiere apartarse, quiere hacer algo al respecto si es posible. Y si no es posible, siente una gran claridad que oh, no lo hubiera hecho esto si hubiera estado realmente consciente. Y aquí la idea es que cuando cometemos errores no estamos disponiendo de nuestra completa conciencia ni sabiduría. Los errores son manifestaciones de limitación de sabiduría o de información o de presencia mental. ¿No? Y cometemos errores por deseo, por codicia, por descuido, por distracción, por ignorancia y por aversión y por odio. Y por celos y por envidia y por orgullo y por otros factores. Pero no cometemos errores por presencia mental, por sabiduría y por compasión. Las cosas que hacemos con una mente muy presente y, y con, con, con un agudo discernimiento. Lo hacemos por confusión. Así que cuando generamos un arrepentimiento, no es, ay, tú mala, qué mala eres, qué estúpida, qué tonta, qué... sino que confu era confundida. Y ahora que, que veo lo que implica, ahora que estoy viendo con, con ojos abiertos y con ecuanimidad mis acciones, yo veo que esto sí fue erróneo. Y yo quisiera poder eliminarlo de mi sistema como quisiera eliminar veneno si lo hubiera tomado. O quizás para que no sea tan violenta como si hubiéramos tomado algo eh, que nos provoca una fuerte reacción alérgica. Uno sabes que tienes una alergia a cierta nuez y comes, y de repente tú preguntas, sí, ah, me gustó, qué rico, ¿cómo lo preparaste? Y te dice tal y tal, y tal nuez. Ay, no, esto tiene tal nuez, sí. Ah, ok, ahora voy a tener un... En algún momento me va a impactar. ¿Qué hago? Quizás ya no puedo hacer nada, pero no quisiera. ¿no? esta generar esta actitud de arrepentimiento. En el caso de la purificación de karma negativo, sí hay algo que podemos hacer. Podemos purificar este karma. Así que cuando logramos ver nuestros errores, no, no tratarnos como una persona descartable, descalificada, manchada, sino de ver que yo quiero cuidarme, yo no quiero estar... No, metida en, en, en, en problemas por, por tomar mis alergénicos. Así que, ¿qué hago? Purifico. Y con esta actitud de arrepentimiento ya iniciamos este, este, este proceso. Así que arrepentimiento lo más asentada, pero clara y fuerte posible, mejor. Segundo, necesitamos Oh, ver la actitud que tuvimos hacia el objeto en este segundo, ¿no? Intención, objeto, acción y consumación. Ya oponemos la consumación que para completar una acción podemos concluirlo con satisfacción, con regocijo, con arrepentimiento. Ahora generamos arrepentimiento y tenemos tres más. ¿No? Y aquí, cuando estamos considerando, cuando generamos karma negativo, ¿cuál es nuestra actitud o relación hacia el objeto que lastimamos? Es una falta de compasión. Es una falta de empatía que realmente siente ¿no? la experiencia del otro, que lo toma realmente en cuenta, que lo ve. ¿no? Y, por lo tanto, la actitud que generamos para oponer el objeto es una actitud de querer beneficiar, de no querer lastimar. Una actitud de compasión. Porque también podemos generar una relación negativa con... Eh, lo que la, lo que es para nosotros una fuente de protección, nuestro camino espiritual. Entonces, también para oponer esta actitud errónea con el, el objeto, que en ciertos casos puede ser lo, el camino mismo, las enseñanzas mismas, entonces tomamos muy claramente una eh, una sensación o generamos una sensación de refugio. ...en este camino espiritual que podemos haber descuidado o lastimado con alguna acción. Así que para este segundo, el segundo paso que en este orden que lo estoy presentando... ...que se puede practicar en, en cualquier orden o en revés... ...para este segundo generamos un aprecio, una, una sensación de valorar y querer refugiarnos en el camino espiritual y generamos compasión y un anhelo de cuidar y proteger a otros. Y con esto ya generamos el segundo poder, que se llama el poder del objeto, y esto contrarresta este segundo que era el objeto, o la base. ¿No? Después esto va a ser difícil. A, vamos a decir, primer y tercer todavía nos quedan acción, la acción dañina, en el caso de karma negativo, y la intención. Siguiendo en este orden, para oponer una acción negativa, generamos alguna acción positiva. Puede ser una acción verbal. ¿no? En un contexto budista, puede ser mantra, puede ser ¿no? recitar versos que el Buda dijo, recitar sus discursos. ¿no? Puede ser Actos de caridad, de generosidad, ¿no? Gen generosidad ¿no? material o generosidad verbal, generosidad de espíritu, una actitud generosa. Puede ser cualquier gesto hermoso, ¿no? benéfico para otros, cualquier acción que nosotros reconocemos como, como positiva, virtuosa. Que básicamente quiere decir que beneficia a otros y también a nosotros. A otros, o a nosotros, o a los dos, simultáneamente. ¿no? Que finalmente todo lo que hacemos que es positivo para otros, es positivo para nosotros porque genera positivo, karma positivo, que es bueno para nosotros. ¿no? Y finalmente ahora nos, nos queda una más, que es la intención. Y... En estos cuatro pasos que tomamos para purificar karma, la intención que corresponde, en vez de ser una intención de lastimar, que fue el caso en el primero, es la intención de no lastimar. Y muy específicamente debe de ser la intención de no volver a cometer este error. Que yo ya sé, yo ya sé que esto... No tiene algo que me genera, que, que, que me lastima. Karma negativo nos lastima. ¿no? Un alergénico o veneno nos lastima. No lo voy a volver a tomar. Yo no realmente genero una determinación, no una resolución, que no voy a volver a cometer esto. Y dentro de estos cuatro pasos, solo para, para repasar, Arrepentimos, reconociendo que yo no soy esto, pero sí hice esto. ¿Eh? Y no quiero volver a ser la persona que hizo esto, ni quiero haberlo hecho. ¿Eh? Arrepiento, realmente arrepiento. Después generamos compasión y un sentido de aprecio o refugio en nuestro camino espiritual. Hacemos alguna acción virtuosa ¿no? y después conectamos con nuestra bondad, conectamos con, con nuestra sabiduría y reconocemos que yo ya no soy la persona que cometió el error. Porque la persona que cometió el, el error pensó que sería bueno hacer esto, quiso hacer esto y lo hizo. Yo no soy esta persona. Yo ahora estoy parándome en mi sabiduría, en mi fortaleza, en mi claridad. Y, y en este momento no soy una persona a quien sí le parece bien, deseable, aconsejable hacer esto. No, yo ya no soy esta persona. Y reconociéndonos como una persona nueva. Con una persona volviendo a iniciar, no haciendo un nuevo inicio, dejamos atrás la acción y con esta cuarta o paso, este cuarto paso de, de generar una determinación de no volver a comer esta acción, hemos concluido el ciclo que necesitamos concluir para ...realmente purificar este karma negativo. Para que, para que el karma negativo quede completamente eliminado... ...necesitamos hacer los cuatro de forma completa, consciente y cuidada. Y, y yo sé que he ido un poquito rápido repasando los pasos en las salas de meditación... Eh, tenemos salas de meditación Dharmadata en ese sitio, en la sala de Vajrasattva. Vajrasattva. Eh, tenemos colgado una meditación guiada, que, que es justamente una meditación donde generamos arrepentimiento, refugio y compasión. Hacemos una acción virtuosa y generamos resolución. Realmente volviendo a empezar desde ahí. Y la idea de, de hacer esto y les, les invito a, a intentar hacer esta práctica, esto es un momento bueno porque no estamos eh, acercándonos a un año nuevo, y aún si lo están escuchando mucho después. Siempre estamos iniciando años nuevos. El, punto de dar una vuelta completa alrededor del sol puede iniciar en cualquier punto, ¿no? Pero el primer de enero es un punto conveniente para hacernos conscientes que o okay, que ahora es un nuevo inicio. En realidad, en cada instante hay un nuevo inicio. Estamos dejando atrás el pasado. ¿no? Y es, iniciando... ¿no? O, o parándonos en un presente que marca un nuevo inicio del futuro, ¿no? que está por venir. Así que cuando eh, hacemos estos cuatro, estamos dejando atrás la persona que éramos. Y por esto los cuatro poderes realmente nos permiten trabajar con la culpa, porque sabemos que yo ya no soy esta persona. No necesito verme permanentemente marcado porque ya soy distinta. Estoy limpiando ¿no? lo que no quiero llevar conmigo a un nuevo futuro o al futuro. ¿no? Y estoy fortaleciendo las partes virtuosas, claras, compasivas y sabias de mí. Así que esta práctica de purificación de karma negativo no solo nos resuelve el karma negativo sino nos fortalece tremendamente para ser personas que generan mucho más de lo positivo, que tengamos más confianza, más claridad, más sabiduría y más de las cualidades que queremos tener. Así que estas instruc instrucciones eh, nos sirvan para asegurar que realmente Estamos dejando atrás los errores, aprendiendo de ellos. ¿no? Mirando con, con, con una claridad que, que sí es valiente, pero que lo podemos hacer porque no vamos a ahogarnos en, en auto-odio. Tenemos esta ruta que nos permita escapar, este desvío. ¿no? Y podemos tomar responsabilidad para nuestras acciones, ¿no? Tenemos un contexto que nos permite poder mirar, ¿no? sin querer huir de nosotros mismos los errores, ¿no? y generamos esta determinación que no, no lo volveremos a cometer. ¿no? Y claro, como un consejo humano, si hemos lastimado a alguien, es conveniente tomar pasos para reparar el daño que uno ha cometido, si es posible. Pero en cualquier caso, hacer esta práctica de purificar karma negativo nos protege frente a las consecuencias de karma negativo, ¿no? las consecuencias vivenciales de experiencias no deseadas y la consecuencia de la huella que queda en nosotros. Así que nos permite realmente protegernos frente a karma negativo, nos permite limpiar toda la, ¿no? toda esta canasta de potencialidades que tenemos dentro de nosotros y también nos permite realmente crecer y fortalecernos como seres humanos y vivir una ética cada vez más cuidada. Y yo creo que otro efecto es de realmente ayudarnos en trabajar el tema de la culpa. Que culpa ¿no? lastima la confianza, lastima el autoestima. Y necesitamos sentirnos fuertes y tener confianza para actuar como las personas que queremos ser. Así que... Eh, pensé en compartir estas instrucciones con ustedes que eh, en unos meses vamos a estar eh, celebrando 10 años de pláticas en Facebook y eh, para verlo volví a ver a, a ver los títulos de la, las primeras pláticas para acordarme de lo que era y me di cuenta que al inicio hablaba mucho de cómo purificar karma negativo, esta práctica de purificación porque es tan poderosa. Y me di cuenta que hace años que no lo trato realmente aquí. Y, y quise compartirlo porque en mi experiencia realmente es una herramienta muy poderosa en, en el camino personal, en el camino de la liberación de la mente y también en las relaciones relaciones del día a día. Así que espero que puedan hacer la práctica, que se animen de hacerla y aun si no, que no, no les haya lastimado con esta plática. Y espero que estén muy bien.